voy de Corea eh, Ha sido un largo tiempo Ha sido una experiencia maravillosa la que yo he vivido en este gran país Y ha llegado la hora ya de decirles lo que va a pasar El motivo por el cual yo me voy de Corea es básicamente porque Hola, eh, bueno, quizás como no muchos sabrán pero acá en, en la estación de Seúl que esto está como en el centro mismo de, de Seúl Vale, la redundancia Dentro de la estación de Seúl como a dos horas del aeropuerto Existe un terminal donde tú puedes venir a dejar tus maletas Maletas grandes Entonces tú haces el check-in en este lugar Y luego puedes darte una vuelta o pasear o bueno, lo que sea Es un sistema súper conveniente Porque yo en el fondo lo que hice fue dejar mis maletas Y ahora yo me voy hasta el aeropuerto de Seúl sin ninguna maleta Como que se va todo directo ahora a mi destino final Pero no tienes que andar con tus maletas así como arrastrándolas por el metro Y como por toda la ciudad Entonces lo que uno hace es llega acá, entrega su maleta y se va tranquilo lo único sí que tienen que hacer es comprar el, el ticket el tren expreso, que es el express train Eso cuesta como 8 mil won, 8 dólares O aproximadamente 5 mil pesos chilenos Para que se hagan una idea Pero además ese tren es súper súper rápido Se demora como una hora hasta el aeropuerto Otra de las ventajas que también tiene este sistema Es que uno puede usar el fast track De la hora de policía de inmigración cuando tú sales de Corea Tú no tienes que hacer esa fila gigante Donde está toda la gente así como eh, Esperando para pasar policía internacional tú solamente pasas por el fast track Porque aquí ya se hizo todo Todo el control de, de tu equipaje, todo ya Sí, ya saben que si vienen a Seúl por unos dos o tres días, existe en Seoul Station Esto que se llama el terminal del aeropuerto de Seúl Donde pueden hacer su check-in acá, entregar sus maletas y andar libremente por las calles de Seúl Sin preocupación alguna Nos vemos en el aeropuerto, bye bye Bueno, cuando ya tienes tu ticket, te van a dar esta tarjeta que te va a servir para entrar al metro Y luego eh, tú la metes a una máquina y te regresa 500 pesos Por favor, acompáñame Oh, qué se había... En el suelo del metro, después me voy a sentar porque tenemos asiento. Hay algunos cubículos que son especiales para poder dejar las maletas y para poder estar más cómodo, entonces deshacerte también si es que no ocupas el servicio del de, de, aeropuerto de Seúl. Y también lo que puedes hacer es irte con tu maleta gravito, pero también hay un lugar especial para que tú te vayas con tu maleta sin ningún problema. Entonces, creo que también en Corea la gente lo piensa todo. O sea, los ingenieros que crearon el sistema de transporte han pensado que en cada una de las cosas, y te juro que esas son las cosas que a mí nunca me terminan por maravillar, o sea que hayan lugares para maletas, lugares para descapacitados, lugares para bicicletas en los metros realmente algo que me deja siempre muy enojado. Bueno, el metro también, al igual que en todos los metros de Seúl, tiene esta puerta para abrir hacia otra puerta y también tiene este asiento para gente autista, que si te quieres ir solo sin nadie. Estoy solo ahí sentado en un cubículo Es demasiado mágico esto Me pasó algo muy bacán y se lo voy a contar ¿Cachai? Que quería cambiar mi asiento Entonces llegué aquí al counter Y le dije a la niña así como en coreano De que quería cambiar mi asiento Vi que tenía un lápiz de BT21 de RJ Que es el de Jin Y le dije ¿Dónde compraste esto? Y me dijo Ah, este es el de Jin y todo mi hijo Porque <risa> que le gustaba Cuando andan soñando, y le dije Oh, mira y le mostré mi pasaporte de, John, de cookie. Dije que a mí me gustaba John. Y dijo así como, oh, de verdad mi hijo va a ir a los conciertos. Y le dije como, sí, sí, sí voy a ir a los conciertos. Y ella también me contó que iba a ir a los conciertos. Y tuve la suerte de que como era Armin eh, me ayudó. Pues. Entonces fue como, oh, bacán. Uno encuentra a Arnie en todas partes del mundo. Se habrá me voy ir sentado en la ventana con dos asientos desocupados al lado mío. Entonces probablemente me pueda recostar y hacer lo que quiera. Así que bacán. Bueno, ya estamos acá. Eh, llegó la hora de embarcar. Voy a mostrar el avión en el que me voy a ir Voy a viajar por Korean Air Que definitivamente es una de mis aerolíneas favoritas del mundo Bueno, ya está mi avión estacionándose Porque sí, los aviones también se estacionan Y eso, pues. dejamos este gran país Y empartemos... No, no se dice empartemos Comenzar una nueva aventura, eso nos vemos bye bye. Momento publicitario, pero no pagado para Korean Air. Cuando te subes al avión de Korean Air, te dan este paque Adentro viene, vamos a ver Un cepillo de dientes con una pasta muy pequeñita Pero que está justo para el viaje, muy bien Y como ustedes sabrán, en la cultura asiática se acostumbra a sacarse los zapatos Cosa que yo también me acostumbré y ya estoy sin zapatos Y como podrán ver, no tengo compañeros de asiento porque como tengo una amiga muy army que me hice ahora antes de entrar al avión, me cambió cambiado los asientos y ahora me voy solito. Así que tengo más espacio y te dan estas pantuflas de acá. Oye, pero qué regio. ¿También está? ¿También está? Lo bueno, ya llegué a Italia. Eh, estoy acá específicamente en la ciudad de Milán porque voy a tener que esperar un par de horas para tomar mi siguiente vuelo. El vuelo en Korean Air estuvo bien. Como siempre, Korean Air es lo mejor de la vida. Soy tan gordo que no grabé la comida. No puedo hablar mucho de Italia porque en realidad los aeropuertos son igual en todas las partes del mundo, así que no hay mucho que contar. Pero bueno, eso, nos vemos. Bye. ¿Por qué soy tan influenciable, weón? Es como ya, si estoy en Italia, ¿por qué no comprar pasta? <risa> Ay, no sé por qué Una pasta de colores y un chocolate fin fin llegué a mi destino y no es nada más ni nada menos que Hacia Santiago de Chile Al fin llegué a Chile después de tanto tiempo Bueno, en realidad fueron como cuatro meses que estuve afuera <risa> Tuve las últimas vacaciones de invierno, verano, whatever Estuve acá Pero no, muy feliz de estar acá en Chile Los motivos por los cuales me fui de Corea Los van a ver ahora a continuación Ya me estoy acostumbrando un poco a este calor de invierno Porque realmente hace mucho calor para ser invierno De hecho, miren, ando como con manga corta Y ando con una chaqueta como cosa que no me ha servido de nada Les cuento que mi viaje estuvo horrible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 Voy a participar de los conciertos de God7 y Monsta X en Chile. ¡Yes! Estoy muy feliz de anunciar eso, de que... Um... Una vez más, como muchos sabrán, como parte de Noix Entertainment voy a participar en los conciertos Entonces estoy muy feliz porque yo sé que voy a ver a todos mis amigos, voy a ver a mi familia Y voy a también poder tener la oportunidad de verlo a ustedes Primero nos vamos a estar viendo en el concierto de God 7 que se va a hacer en el Movistar Arena Y luego nos vamos a ver en el concierto de Montex que se va a hacer en el Polideportivo del Estadio Nacional también en Santiago Y también quédense muy atentos porque quizás haga un meetup donde quiero reunirme como con todas las personas que quieran, no sé, conocerme o conversar conmigo en Mira, a mí me dan mucha vergüenza esas cosas Pero, eh, ¿por qué no? Voy a estar informando en mis redes sociales, en mi Instagram Para que me sigan Y también en mi canal de YouTube Para que sepan cuándo eh, nos podemos reunir Y también, como sabrán, llegamos a los mil suscriptores Mira, yo realmente jamás en la vida pensé que eso podía pasar eh, Cuando me di cuenta, de hecho, me avisaron así como Oye, chico, llegaste a los 100 mil suscriptores Y yo así como, que, Como que... ¿Me puedo explicar? Así como, ¿what? ¿wea? ¿real? ¿What wea? Entonces yo así como, eh, oh... Somos 100 mil, wow Yo cuando partí haciendo este canal de YouTube Yo honestamente lo partí Porque dije ya, voy a hacer este canal Porque mi amigo vean las estupidez que hago por él Y de pronto empezó a llegar más gente Más gente, más gente Entonces como que la gente empezó como a conocerme un poquito más Yo soy un hueón super natural O sea, como que me muestro como soy y No tengo vergüenza en a veces decir malas palabras Porque realmente así soy yo Entonces siento que la gente la, le ha gustado un poco Esa forma como natural que tengo que ser Y también quiero agradecer eso Todo esto que hemos construido es gracias a ustedes Porque si ustedes no vieran mis videos Si ustedes no se los recomendaran su amiga, o sea, nada de esto hubiese pasado así que de, de antemano le quiero dar las gracias a ustedes porque son ustedes la responsable y los responsables de todo esto mis cookie chips, porque no yo creo que eso va a ser el nombre de las personas no fans, porque yo no me gusta el nombre así como fans, porque yo dejo el nombre fans solamente para BTS para Super Junior, para los grupos y las cosas muy muy muy grandes del mundo que vale la pena, así que yo solamente me basto con llamarlo a ustedes no sé, cookie chips, así que todo mi amor por ustedes, mis cookie chips. También quiero dar las gracias a, a personas en específico, por ejemplo, a la Angelina también, que siempre ha sido un 7 para mí. Así que de verdad, pucha. Si estás viendo este video, Angelina, tú ya lo sabes. What wea Angelina What wea También quiero aprovechar De darle las gracias A la Maca y a la Cami Que también han sido dos personas Que bueno como algunos saben Viven en mi mismo edificio En Seúl bueno estoy siempre con ella, Estoy siempre compartiendo Y han sido un apoyo fundamental En todo este tiempo Que yo vivo en Corea También quiero aprovechar De darle las gracias A una persona Que ustedes también Han visto en mi canal En un par de veces Que es Gonzalo Gonzalo es una persona Que también eh, Se ha esforzado mucho Durante todos estos años Y también un ejemplo A seguir para mí También quiero aprovechar De darle las gracias A dos personas A Clauditia y a Lana Lu con el tiempo he podido conocerlas más se han convertido en personas súper importantes para mí y quería aprovechar también de darle eh, un, un agradecimiento por todo lo que me han enseñado y yo también en el futuro me encantaría poder llegar a ser como tan pros como ella también quiero aprovechar de darle las gracias a Army Chile es una familia súper grande las chiquillas siempre han confiado en mí yo realmente eso yo lo valoro demasiado y realmente la quiero mucho otra persona a la que quiero aprovechar de darle las gracias es a la Mami la Mami es un gran apoyo de lo que es YouTube para mí así que realmente te quiero mucho y también es una de mi mejor amigo y también voy a aprovechar de mandarle Un saludo al hijo de la momi, al Pipe Que siempre me pidió que le mandara un saludo, pero siempre Se me olvidaba mandarle saludo así que ahora En este video tan especial, Pipe Tú que estás viendo este video, te mando un Gran saludo y muchas gracias también por haberte Suscrito a este canal, porque sin ti Nada sería posible, así que muchas gracias Pipe Y también, por qué no, mandarle un saludo a mi madre También que es parte importante en mi vida Por supuesto, como toda madre Me llena el whatsapp y el messenger De memes y de mensajes Y de estas cositas como que hacen las pero bueno, yo le entiendo Yo podría hacer un video de eso, ¿eh? de como, como las madres Te mandan así como muchos fotos de memes Y cosas como mensajes cute Yo creo que a usted también les pasa, pero bueno Mamá, si estás viendo este video, te amo Bueno, vamos a dejar este video hasta acá Muchas gracias por haber visto este video, como siempre No olvides suscribirse a este canal y active la campanita para que les avise Cuando suba video, denle un like También a este video Y nos vemos en Chile, po. para God7 Para Monster X, eh, nos vemos Muy, muy pronto eso, muchas gracias. Bye, bye.